Hola de nuevo, en este video voy a mostrar cómo realizar el cálculo de las liquidaciones de sueldo Ya vamos a ver el caso básico con el empleado que creamos en el video anterior ya, Para hacer esto lo que debemos hacer es dirigirnos a calcular liquidaciones ya, Y aquí ponemos buscar liquidaciones del el periodo que nos interesa calcular Por defecto se muestra siempre el periodo anterior Entonces en este momento estamos en febrero, se muestra enero Nosotros podemos buscar liquidaciones y nos aparece aquí nuestro empleado que creamos con ya la liquidación calculada, ¿ya? con la liquidación base calculada. Obviamente nosotros la podemos modificar en caso de que sea necesario. Para eso nos dirigimos a, al icono naranjo que está acá. ¿ya? Este icono, porque está de color, porque pues tiene dos significados. Naranjo significa que está sin guardar la liquidación. ¿ya? O sea, en el fondo todavía no es válida. ¿ya? Y cuando está verde es cuando ya está guardada. Mientras la liquidación esté naranja, no va a aparecer en, en, en la nómina de remuneraciones Y tampoco va a ser posible descargar el PDF de esa liquidación ¿ya? Para poder descargar el PDF, para que aparezca en la nómina, tenemos que guardarla En el fondo, si tenemos día empleado, nos van a aparecer acá los 10 empleados en naranjo Y vamos a tener que ir empleado por empleado, realizando su liquidación y guardándola En el mejor escenario, si la liquidación corresponde, no hay que hacer ningún cambio Es simplemente guardar, que es el caso básico que vamos a hacer ahora. Entonces hacemos clic en el botón y al hacer eso nos muestra la página de la liquidación. Entonces que podemos ver que tenemos el sueldo base, el sueldo imponible, etcétera los datos, los días trabajados, si es que hay una gratificación o no y esta observación que yo lo había comentado antes que es la observación del contrato del empleado. Bien. Además tenemos las asignaciones y descuentos imponibles, otras asignaciones y descuentos no imponibles, otros podamos ingresar Recuerden que el empleado cuando lo creamos Lo creamos sin nada Por lo tanto acá no aparece nada por eso Tenemos las asignaciones familiares ya eh, Donde está indicado el tipo Y el monto en este caso Si se fijan en este caso al tiro me dice que eh, No me corresponde asignación familiar Porque tengo un, un bono de cero Y esto es por el sueldo Ya por la renta inmediatamente me dice Que no tengo derecho a asignación Tenemos el caso del de, eh, cálculo de la AFP con su tasa, el monto del AFP, el CIS el monto del CIS y eventualmente el APB del empleado eh, que esté haciendo en la AFP si que corresponde tenemos los datos de la salud, en donde en este caso recuerden que era eh, ISAPRE de hecho se como ISAPRE para mostrar justamente este caso en donde tenemos aquí eh, que la tasa obligatoria es un 7% que me da un mil pesos y tenemos la, el pactado con el ISAPRE que está en UF y que ese pactado son 42.636 por lo tanto el monto mínimo que se tiene que el, o sea, el monto que se tiene que entregar a la salud es el mínimo en este caso, es el 7% ya que es mayor que lo pactado tenemos el cálculo del seguro de santidad recuerden que el seguro de santidad se calcula diferente en el caso que sea contrato a plazo fijo en este caso es plazo indefinido, por eso las dos partes pagan, si fuera contrato a plazo fijo paga solamente el empleado, y eso también está considerado eh, está el cálculo de las mutuales la, el, el, la definición de a qué mutual enviar el dinero y a qué tasa es algo que se configura a nivel de eh, eh, la configuración de la empresa Dentro de la configuración de la empresa En el de recursos humanos Donde pueden elegir la mutual y la tasa Y eso es porque eso afecta a, toda, a todos los trabajadores por igual Y al final tenemos un resumen Donde se muestra el líquido, el impuesto que hay que pagar Cuál fue el aporte del trabajador Cuál fue el aporte del empleador Lo que hay que pagar la previ-red El pago real que hay que hacer al empleador Y finalmente cuánto le costó a la empresa este empleado porque si se fijan, si bien la remuneración bruta del empleado son 800 mil pesos, el costo real para la empresa es mayor. Y ahí eso es porque el empleador tuvo que hacer un aporte sobre el monto bruto. Bueno, una vez que la revisamos estamos de acuerdo, lo único que debemos hacer es clic en guardar. Con eso volvemos a la página de la liquidación, pero... Si nos fijamos acá, ahora el botón está verde. Eso significa que la liquidación ya está guardada. Con la liquidación guardada, ahora lo que podemos hacer es ir a los periodos de liquidaciones. Y en estos periodos de liquidaciones, que antes aparecía vacío porque no había ninguna liquidación creada para ningún periodo, ya podemos descargar acá los PDF de liquidación. Tenemos la opción de descargar la nómina de remuneraciones. Este archivo está pensado para ser subido a PreviRed. Ya todavía hay que hacerle algunos ajustes, pero la idea es que ese archivo se sube directo a PreviRed. De hecho ya está en el formato de PreviRed, pero hay que verificar algunos campos todavía. Pero ese archivo se va a subir directamente a PreviRed, o sea, no directamente. Lo descarga el usuario y lo sube a PreviRed, para actualizar la nómina en caso que sea necesario. Eh, el siguiente icono me permite descargar las liquidaciones en formato PDF. Me, en este caso baja un solo archivo con todas las liquidaciones en PDF. El siguiente icono también baja la liquidación en PDF, pero bajo un archivo comprimido. Donde dentro de ese archivo comprimido viene una liquidación por cada empleado. Y el último botón es simplemente para ir al cálculo nuevamente en caso que queramos volver. ¿Ya? Entonces, eh, acá dentro de estas opciones, si nosotros quisiéramos por algún motivo editar la, la, la liquidación. Hay cosas que se pueden editar, como por ejemplo los días trabajados. La gratificación, lo anticipo en el peor de los casos si hubiésemos cometido algún error por ejemplo en la salud o la AFP que no correspondan, es la única forma de editar esos campos en la página del empleado entonces habría que editar el empleado y volver a hacer la liquidación. ahí está la opción de eliminarla también en el caso que sea necesario eliminarla para volver a hacerla entonces, y como por último, bueno, una vez que tiene las liquidaciones hechas, descargamos los PDF y ahí ya tenemos nuestra liquidación que creamos recién en formato PDF. Ya tiene el membrete que tiene todos los archivos PDF, su título, su periodo, los datos básicos del empleado en este caso. Y obviamente el, el detalle de, en este caso, solamente haber y descuentos legales. Si hubiesen asignaciones familiares, eh, asignaciones no imponibles u otros descuentos, aparecerían acá y esta tabla se extendería y quedaría un poco más grande. ¿ya? Y o finalmente, obviamente, el monto total a pagar al empleado, al empleado bien destacado y un poco más grande, junto con el espacio para poner la firma de aceptación conforme. Y ese es el formato de las liquidaciones. Obviamente. Tanto el formato de las liquidaciones como el formato de la, de la misma planilla acá en, en el cálculo. esto se pueden ir mejorando. Ya. Actualmente no están soportados todos los casos de las liquidaciones. Eh, se, se trató de hacer pensando en los casos más genéricos. Ya. Algunas cosas que no están soportadas, por ejemplo, el trabajo pesado. O sea, si tienen emple, empleados con trabajo pesado, actualmente no podrían sacar la liquidación. Ya. Bueno, de todas formas como siempre... Cualquier consulta o cualquier mejora que eh, se le ocurra o cualquier requerimiento que no esté implementado pueden escribir a librete.sasco.cr Muchas gracias por haber visto el video.